Hace ya mucho tiempo que Konami creó la tecnología Dual Terminal. En esta ocasión vamos a abrir cuatro cajitas de Hidden Arsenal capítulo 1 para recordar aquellos tiempos. Un ¡Unbox! Bueno, vamos a revisar rápidamente nuestra secreta, es Dragonite Guizarme. El dado es el azul. Y nuestros dos sobrecitos de Hidden Arsenal... Y esta como historieta o no sé qué sea, no sé cómo llamarlo, pero pues es la historia de todos los arquetipos que vienen en esta colección. Ali of Justice, Reverse Breaker, Cycle Reader, Dragonity, Dark Spear, No Flamble Origin. Naturia Strawberry, Naturia Hornido. Un Stratos. En común. El Valley Shaman. Y aquí está nuestra primera con la rareza de Dual Terminal. Entonces a ver si se alcanza a apreciar en la cámara. So, es, es como una pátina eh, con muchos puntitos. Vamos a continuar. Y Night Silent, Dragonity Dux y esta por último es una común que también tiene la tecnología Dual Terminal. voy a pasar mucho más rápido las comunes. Winget Leviathan. Gulsus, Naturia Pumpkin, Medallón de la Barrera de Hielo, Naturia Butterfly, Dragonfly y aquí está el primero, Red Eyes Black Dragon. Muy bien y perfecto, Naturia Exterior. Bambú Shot, <ríe> esta carta está muy chistosa, un brote de bambú. Listo, Power Tool Dragon, según yo esto es de las que son un poco más raras de encontrar. Y el dado verde. Vamos a seguir con el de news. cuarentín. Dragonity Pilplum. Dragonity Primos Pilius. Curibo Fablet. Uh -huh. eh, Ganashia. Otros tratos común. Mistbal y Shaman. Y aquí está otro ciberdragón nuevamente. Y... <risas> pero qué rayos. Es Prionac, pero... Qué rayos. <risas> está súper chueco. Está chueco y, y como mal cortado. No sé si esto se considere como un error de impresión, pero la verdad es que se ve súper extraño. Como defasado, no lo sé. A ver, vamos a ver por detrás cómo viene. Igual, sí, pues prácticamente está como mal cortado. <risa> Vaya, qué calidad. Pues bueno, no importa. Será único nuestro Brionac. Y bueno, Trishula también, una muy buena carta de este set y pues bastante legendaria. <risa> Thunderbird, Cruz, Soulmarshall, Nullifier, Pineapple, Medallón de la Barrera de Hielo, Socuse, Lee of Justice, Cosmic Gate y vamos a empezar con. Raging, Fable Ragging. muy bien. Vamos a tema una que es Barrel Dragon y Gimro dado rojo, Dipsy Repetitur Flower Ultra Naturia Warlock Waboku Socuse Cosmic Gateway Night Trident y aquí está Naturia Barkion. Este me parece que es el que niega trampas muy bien. Book of Moon, Elemental Hero, Flame, Wingman, Dragonity Javelin, Aladio Quarentina, Fable Unicornio, Curibo, Dragonity Primus Pilus, Dragonity Pilum, Volunest, Mist Valley Soldier, Estrategi Estratega de la Barrera de Hielo. Este nuevamente. Fable Regin, Otro Bamboo Shoot. Y wow, Dark Paladin. <risa> wow, perfecto. Wow, qué bonita carta. Esta carta me encanta. Y trae uno de mis monstruos favoritos que es Poster Blader. Bueno, es la fusión de... Mago Oscuro con Buster Blader, está directo a la colección. Y bueno, no, este es el gris. Bueno, como, como transparente, gris muy claro. Y este que es el Armed Dragon. Vamos con el último. Los últimos dos sobres. Evolution Borse. Guardia Secreto de Naturia. Harpy Lady 2. Solo un Nest. Otro. Ragin, Aquí está. Blue Eyes White Dragon. Muy bien, también con este arte, en el que se ve esa, esa piedra en la parte de atrás. ¿Qué tal? ¿Qué tal la rareza de dual terminal? Skill drain, perfecto, <ríe> como odio esta carta. Pero bueno, también es, es buena cuando la jugamos, ¿no? Listo, vamos con el último sobre. Y pues bueno, simplemente para recordar un poco la nostalgia, aún recuerdo cuando esta. cuando llevaron un duel terminal a donde yo jugaba y tenía duelos, que era en la Friki Plaza, en el centro de la Ciudad de México. Muy no, mucha nostalgia, entonces jugabas un rato, te daba un sobrecito, y bueno, si tenía suerte, te salía una de las cartas buenas. Pero bueno, como yo siempre he sido de mala suerte, pues no me salió. Nada muy bueno. Pero bueno, en esta ocasión ya nos salió Dark Magician. Igual con el arte. Con la piedra que está en la parte de atrás. Y vamos a ver qué más. Tigre de la barrera de hielo. Otro eh, Wingman. Y bueno, pues vamos a revisar qué hoy fue lo que nos salió. Dragon y de las secretas, de Repetitur. Este, Armed Dragon, el dragón armado. Y Power Tool Dragon. En cuanto a los dados, nos salió el de los aliados de la justicia. Este que es de los... Eh, ay, no me acuerdo. Plan Bell, Naturia. Y este que es de la barrera de hielo. Voy a ver por acá. Y en cuanto a nuestras cartas ultra con la regresa de dual terminal, con la tecnología dual terminal, Pues vamos a empezar con los de barrera de hielo, nos salió Trishula Briona, Super Chueco, Chueco, Briona, Chueco. Eh, nos salió este que es el de eh, King Tiger, de la barrera de hielo. Vamos a continuar con los Naturia, que es Naturia Barkion, Naturia Exterio. Dos Bamboo Shoot. Eh, dragonity Solo nos salió un Dragunity. Y ahora sí con los eh, Fable. ragin, Nos salieron muchos Ragging. Y Gimro. Y ahora sí van las que pues, no son parte, parte de ninguno de estos temas. Y pues vamos a empezar con que nos salió la tercia de Dark Magician. El Blue Eyes. Y Red Eyes. Los monstruos de los tres eh, grandes personajes del de anime. Está dos Ciberdragones. Dark Paladin, que pues sí, una de mis favoritas. Después, eh, bueno, ya vienen dos eh, Flame Wingman. Barrel Dragon, Book of Moon, Skill Drain y este que es Knight Asaliant. Vamos a pasar a lo que es el Checklist, también el precio de lo que es el total de las metalizadas y también cuánto fue lo que nos costaron estas cuatro cajas. Después vamos a ver el Top 5 según el precio. Por último vamos a pasar a lo que es la favorita que en esta ocasión va a ser Dark Paladin porque es una carta muy nostálgica para mí. Gracias si sí. llegaste al fin de este video y nos vemos en el próximo Box.